Buenos días. En el momento que ustedes estarán escuchando este video, eh, nosotras las mojas eh, estaremos en un retiro aquí mismo, en este espacio en la selva maya, eh, en una casa que una amiga nos está prestando. Y este es el espacio donde eh, estaremos. Uh, usando como uh, nuestra gompa o sala de meditación así que con esta conferencia les estoy invitando a nuestro espacio de práctica, a nuestro retiro y desde el pasado les estoy uh, saludando y acompañando en este proceso que ustedes ahora están viviendo que son todas las reuniones familiares y, o las eh, actividades familiares a las que no quieren asistir o han decidido no pueden asistir o lo que fuera. Y eh, en el momento de terminar un año eh, con Navidad, con todas las... Uh, fiestas del fin de año, um, muchos vivimos una, un tipo de montaña rusa con toda la ilusión de estar con la familia y como esta emoción de estar juntos otra vez y después durante las reuniones casi siempre vivimos momentos en que... Uh, Qué fuerte, qué duro, las dinámicas familiares, que no logramos salir de patrones viejos, o las proyecciones, las etiquetas, las e identidades que nos ponen, los conflictos, las competencias, los apegos, todo esto empieza a hervir dentro de nosotros y toda la ilusión y la emoción de estar juntos. ¿no? se empieza a complicar enormemente. Y en esta, en las siguientes dos sesiones, quiero reflexionar un poquito sobre estas dinámicas en las que todos inevitablemente caímos en un momento u otro cuando entramos en toda este, esta red de relaciones que es la familia. Y también ver cómo podemos aprender de la experiencia cómo podemos sobrevivirla, eh, cómo eh, podemos eh, nosotros estar aportando algo para que las cosas van cambiando, las dinámicas, va dinámicas vayan cambiando. Y un punto donde podemos empezar con este trabajo es de ir identificando la manera en la que etiquetas o imágenes o identidades que se desarrollaron en una época muy alejada de la vida vuelvan a, a surgir cuando regresamos a un contexto familiar. Y en ese sentido estamos eh, mirando eh, la manera en la que todo es transitorio, todo está cambiando todo el tiempo, todo está creciendo o evolucionando <coughs> o devolucionando todo el tiempo. Pero nuestras ideas van desfasadas de la realidad. Nosot nuestras ideas de quienes es fulana o fulano quedan congeladas o estancadas y giran alrededor de eventos, memorias, situaciones, dinámicas del pasado. Y es algo que nosotros podemos eh, observar en nosotros, podemos observar cómo otros nos están viendo de una manera que a lo mejor es relevante en nuestra adolescencia o igual no, pero definitivamente ya no somos esta persona, pero la etiqueta como de alguna manera salimos del núcleo familiar y con dificultad nos quitamos de las etiquetas que la familia nos quiso poner, nos independizamos, exploramos quién queremos ser, nuestras habilidades, nuestras propias amistades y relaciones, ya crecimos, pero regresamos con la familia y otra vez somos la tímida o la enojona o la X, lo, lo que fuera. ¿no? Cómo es que a nosotros nos tratan de manera ya no relevante, o sea, como anticuada. ¿no? Y podemos identificar cómo nosotros estamos viendo otros también de manera que fuera relevante y que a veces está estancado en situaciones quizás no tan gratas y que ahí posiblemente cierta forma de resentimiento o cierta herida ¿no? se abre cuando otra vez estamos con estas personas. Y estas son maneras de ver cómo es que nosotros llevamos ideas o imágenes, ¿no? o, o definimos a otras personas o los identificamos, las identificamos de cierta manera basado en algo que ya no existe, que, que es el pasado. Y aquí eh, tenemos estos dos eh, enfoques como nosotros estamos viendo a otros a través de ideas que no han crecido y cambiado con la persona y también ver cómo es que otros nos están tratando así pero también lo tercero es cómo es que en conjunto se vuelve a armar estas identidades y para hacer este trabajo sí yo creo que es útil tener eh, reconocer el contexto de la familia, que la familia no es nada más una fábrica de etiquetas anticuadas, aunque también lo es, pero no es nada más esto, ¿no? La familia también, ¿por qué tenemos tanta ilusión de tener de ir a estas reuniones, aunque a veces nos provocan como sentidos como, o emociones eh, contradictorias, como con, contrarias? Eh, pero sí tenemos esta ilusión la familia por lo neurótica o complicada que puede ser y definitivamente incluye a la mía entre esta categoría eh, la familia es donde nosotros aprendemos a pertenecer aprendemos eh, que tenemos un lugar en el mundo que no solo que pertenecemos a nuestros padres, sino hay esta situación de que eso es, esto es donde yo, hay espacio para mí, yo tengo un lugar, yo tengo un espacio. Y aunque el espacio es, no nuestros padres o nuestra madre o nuestros hermanos o tíos o abuelos están continuamente invadiendo nuestro espacio, hay un espacio. no Saben quiénes somos, nos ven. ¿no? De nos ven quizás distorsionados, pero no es nada más como tan las relaciones tan transitorias que quedan muy superficiales en los trabajos, como quien se, se, ¿quién se recuerda de los nombres de todas las personas en el primer trabajo que tuvimos, aunque cuando éramos allá todo era muy vivido y las relaciones como muy importantes y quién y dónde dónde por y dónde me pongo pero ¿no? estas relaciones ya se fueron familia ¿No? es para toda la vida aún si nos alejamos esto sigue siendo nuestra familia es la familia que estamos intentando rechazar pero estamos marcados igual o más por lo que rechazamos por lo que detestamos como por lo que no estamos rechaz rechazando. Así que este esto que, que todos an anhelamos, ¿no? que pasamos por la vida pasando de un conjunto de circunstancias a otro, eh, teniendo un juego de relaciones importantes que tienen como continuidad algunas se acaban relaciones de pareja se acaban, amistades como se, se toman distancia o se hacen un poquito ya no tan importantes donde nosotros cabemos en estas relaciones, donde podemos sentir que como si este contexto es mío. Y además la familia cuando éramos completamente dos desprotegidos, hubo alguien que estaba atenta a nuestras necesidades. Nuestros, sí, nuestras necesidades. Alguien nos tuvo que dar de comer y limpiar y vestir. Sin esto no sobrevivimos. Y esta sensación, aunque no nos acordamos de ella, aun si las memorias que vinieron después casi borran la, la experiencia de realmente estar cuidados, de estar protegidos, de estar amados y queridos. Esta sensación tuvimos que experimentar en la infancia, porque si nadie nos dio de comer, si nadie nos lavó, no hubiéramos sobrevivido. Y la parte inicial, inicial de la vida, ¿no? nuestra conciencia, nuestras percepciones, nuestra capacidad de procesar toda la información sensorial que íbamos recibiendo no era desarrollada. No supimos quién era madre, quién era padre, quién es abuela, quién es vecina, o vecino. Pero sí, supimos que tuvimos sed, o hambre, o incomodidad. Y supimos que llegó alguien. Llegó del universo alguien que nos alivió la sed, y nos alivió el hambre. Y dentro de todo el complejo, que a veces es muy complejo, que es la familia, esto forma parte. Y claro que sigue teniendo cierta atracción para nosotros. Aunque, aunque no, las reuniones familiares sean puros pleitos y gritos, que no es cierto, no son puros estos, aunque haya mucho de esto, eh, sigue, seguimos sintiendo esta, este oh, jalón de estar ahí. Y yo creo que tener en cuenta que la familia sí ofrece un contexto donde, donde hay espacio y necesidad para amor. Y aun si nosotros sentimos que como la relación ahora es muy distinta, ya no nos protegen ni cuidan porque ya no somos infantes o ya la dinámica es distinta, que yo creo que simplemente reconocer que cuando regresamos a la familia este elemento sigue siendo como parte de un elemento que nos une. Pero a la misma vez, este momento cuando éramos infantes y los padres o los adultos nos cuidaron este momento ya pasó, el contexto es muy diferente, las eh, maneras en las que nos veían ya no son ya no son tan relevantes, ya no somos esta persona. Y cuando miramos parte de la lucha de madurar como seres humanos, eh, parte del proceso es de nosotros hacernos cargo de no solo nuestra subsistencia y nuestros gastos y nuestras decisiones, sino de nuestra propia identidad, que ya no permitimos o buscamos a nuestros familiares de decirnos quiénes somos. Y parte del dolor que hay en ciertas dinámicas familiares es cuando hemos permitido que los familiares no solo nos dieron de comer, sino nos dieron información sobre quiénes somos. Y muchas veces esta información llega en forma de comentarios bruscos cuando están irritados con nosotros o... Oh, oh viejas bromas familiares que ¿no? nosotros internalizamos y empezamos a sentir que así somos y este proceso de descubrir por uno mismo descubrir y decidir por uno mismo quién soy y quién voy a ser este proceso es el proceso de maduración, que quizás nos toma toda la vida para madurar y quizás morimos sin haber plenamente madurado, de seguir como diciéndonos o creyendo eh, observaciones que otros nos han dicho. No que seguimos, nos siguen diciendo esto, ni que nosotros seguimos diciendo esto, sino un proceso que yo creo que el, el dharma nos ayuda mucho en entender que nosotros vamos armando identidades por procesos de selección. Y no es que pensamos que por ejemplo somos tontos eh, porque, solo porque nuestra en nuestra familia hubo quienes nos lo dijeron o nos trataron así sino una vez nosotros empezamos a creer en una una cierta etiqueta o identidad entonces alguien nos dice nosotros empezamos a sospechar que somos así ¿no? y cuando hay algo que confirma esto esta información o esta, este comentario tiene mucha realidad emocional para nosotros y lo que no conforme como casi no escuchamos ¿Mm? y esto es el proceso en la que la mente está profundamente involucrada en construir la realidad que nosotros vivimos nosotros estamos bom bombardeados en cada momento con muchísimo más información como data sensorial, emocional, verbal, de lo que podemos realmente procesar o incorporar en nuestro pensamiento. Por lo tanto, durante los minutos que he estado hablando, ha habido toda una serie de otros sonidos aquí. No sé si escucharon... La lavandería con sus campanas, definitivamente los pájaros, los martillazos, quizás voces. Igual no, igual hasta ahora no estaban, no se estaban dando cuenta. O quizás cuando yo me volteé por a ver un pájaro, o oh, no lo vi, pero ah, como porque estaba haciendo mucho ruido, quizás en ese momento se dieron cuenta porque donde estaba su enfoque, en ¿no? este, las palabras que venían y los movimientos aquí cuando este enfoque se dirigió a otra cosa entonces ya empiezan a tomar como significativo otros otras experiencias sensoriales pero si no lo filtra y esto pasa con percepciones que somos capaces de percibir, pero filtramos y ni siquiera registran. También pasa con eh, comentarios que otros nos hacen, pa pasa con situaciones, pasa con elogio y crítica, ¿no? pasa con todas nuestras experiencias. Desde lo más, lo que pensamos es lo más biológico, Biológico hasta lo que pensamos es lo más, menos desconectado con lo personal. Y un ejemplo que yo viví después del terremoto eh, en Oaxaca, en México, en septiembre de 2017. Eh, en, este, en aquel momento, y tuvimos muchas muchas réplicas y tuvimos dos bueno, técnicamente réplicas pero más que 6.4 o 7 así que lo vivimos muy muy vívidamente y durante un tiempo yo pensé que me había puesto paranoica porque con mucha frecuencia yo sentía movimiento y a veces era el mismo movimiento que yo mismo hacía cuando me volteé pero no había no me había estado fijando antes de que cuando tú te muevas el colchón también se mueva pero en algún momento estaba sentada en el jardín fuera el jardín tenía una reja con mucha mucho árbol así que no se veía cuando de vez en cuando pasaba un camión y ahí hacía mi práctica cuando los demás estaban en sesión en la gompa, yo escapé y disfruté del jardín, así hacía mi meditación. Y en algún momento yo yo estaba sentada directamente en el piso, en el pasto. Y eh, en un momento yo realmente sentí que, que la tierra se estaba moviendo, estaba temblando, sin duda. Y lo que se hacía después de, del terremoto es que poco a poco el cerebro, uno iba descubriendo que si se mueva la tierra, esto es una posible señal. Pero también hay un sonido muy específico, no sé, de la compresión del aire, me imagino o algo, cuando realmente está temblando. Así que uno escucha, hay un sonido y sensación, o solo sensación y a veces escuchas el sonido de como una vibración y qué es esto y te das cuenta no es un avión es solo un avión no pasa nada no, no siento movimiento así que estas dos como experiencias sensoriales si no van juntos ok uno está bien ¿no? Estábamos, no estábamos en la ciudad así que no, no tuvimos tanta interferencia de todo el movimiento urbano así que se pudo uno detectar bien Y en cierto este momento que estaba sentada en el jardín sentí que estaba temblando y escuché no estaba atenta a, a los sonidos y también sí sentí un uh, cierta vibración ¿no? y yo pensé ok sí ahora sí está temblando y estuve atenta para ver qué tanto iba, eh, iba a durar, porque hubo tantas réplicas que no te levantas luego luego sino te, te detienes ahí como a ver ¿no? si va a ser un dos tres cinco segundos y, y ya o uno queda prestando atención y en cierto momento y sigue aumentando el, como el movimiento y el sonido y en cierto momento me di cuenta un camión está pasando al otro lado de la, la reja. Y esto me hizo ver que mi sistema fisi fisiológico es completamente capaz de detectar, como un sismógrafo personal, de detectar movimiento en la tierra. Pero normalmente lo filtro. ¿Por qué? Porque para mí esta información no es significativa. y eh, se puede pensar que pues uno ha como elevado el sistema de alarma, pero la maquinaria es capaz de detectar este sonido si la mente decide que esta información va a ser importante, necesito estar atenta. Y nosotros hacemos lo mismo con los comentarios sarcásticos, con los insultos, con Todas las dinámicas familiares, cuando llegamos al ámbito familiar, muchas veces es como hemos vivido en este contexto un terremoto emocional en que alguien nos había lastimado en el pasado. Y llegamos y los detectores se prenden y estamos muy atentos a que, a ver cómo me, me van a tratar y el proceso que nosotros hemos vivido a lo largo de la vida en el contexto familiar y fuera de este contexto es que una vez empezamos a internalizar cierta identidad lo que conforme con esto queda grabado lo que tiene resonancia tiene realidad emocional y lo que no conforme con esto vamos omitiendo si nosotros sentimos que no tenemos valor no valemos nosotros no internalizamos o no creemos o no queda realmente registrado los muchos pequeños éxitos o momentos de logros de haber como cumplido bien algo de haber como contribuido a algo, o de otros verte como una persona valiosa. Nosotros no internalizamos esto. Lo escuchamos, quizás, pero no queda ahí pegada. Es que nosotros tenemos otra cosa pegada aquí, y si no, no cabe encima de lo que ya tenemos pegada, ya no queda pegada y esta dinámica eh, cuando llegamos a las reuniones familiares suele hacerse suele ser algo doloroso que nosotros intentamos ampliar nuestro entendimiento de lo que somos ¿no? y efectivamente crecemos ya no somos este adolescente ya no somos esta niña o este niño ¿no? ya no ocupamos este ¿no, rol en la familia ya, somos adultos, hemos cambiado, hemos vivido muchas experiencias hemos tenido muchas conversaciones hemos enfrentado muchos retos hemos superado muchos miedos hemos caído nos hemos parado hemos vivido muchas cosas, no somos esta persona pero Llegamos a la familia donde esta identidad vieja de alguna manera sigue vigente porque toda, toda la infraestructura que subyace esta identidad viene con la familia. Y aquí, eh, como una eh, protección frente a esta posible confusión cuando vamos a regresamos a tener contacto más intenso eh, y más prolongado con la familia una manera de proteger frente a esto es de nosotros tener muy detectados cuál es el rol antiguo que yo tengo en mi familia soy el payaso que hace que todos se ríen ¿no? soy el tímido que como no se expresa o no está escuchado cuando se expresa porque ya ese rol está ahí, ¿No? Eres la fuerte que resuelve todo, que no tiene espacio para ¿no? tener necesidades o, o, o, o recibir apoyo. ¿Cuál es el rol que tú tienes en tu familia? No culpándole a ellos por haberte dado este error, sino simplemente reconociendo que si yo no cuido, yo me convierto en una caricatura cuando estoy en la familia. Si no cuido, me confundo yo y otros también pierden la oportunidad de descubrir quién soy porque piensan que ya saben. Esta es una, una tarea para esta semana, de ir reflexionando y puedes hacerlo excelentemente con mucho material durante encuentros familiares, pero también es algo que puedes ir reflexionando a lo largo de la semana, ¿cuál es mi rol en la familia?, ¿dónde es el lugar donde yo me tengo que sentar cuando yo llego a la mesa? ¿No? Y, Intentar hacer esta reflexión sin resentimiento, sin eh, atribuir toda la culpa a la familia, sino ir detectando dentro de uno cómo uno está participando o adoptando esta postura dentro de la familia. Es una reflexión que podemos hacer. La otra prevención absolutamente clave es que uno tiene que saber quién uno es. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, internamente. Porque si nosotros no lo tenemos claro, obviamente otros nos van a decir, y nuestra familia piensa que nos saben excelentemente bien. Nuestra familia cree que nos conoce mejor que nosotros nos conocemos. Y a veces es cierto. Si nosotros no hemos dirigido la atención a una, realmente una exploración de, de, del terreno interno si no hemos realmente apreciado los procesos de descubrimiento para poder saber quién, es, quién soy con mis, ¿no? con mis pecas y con las partes como no burdas y sutiles con todo, en toda la complejidad de lo que soy para, para yo poder saber. Y a la misma vez, si nosotros no hemos creado el espacio para que nuestras cualidades eh, se detecten, que se manifieste que yo sepa dónde está mi generosidad, en qué me piso, cuáles son mis fortalezas, no ¿Cómo se escucha mi voz sabia, interna? ¿No? ¿Cómo me arraigo en empatía? ¿No? ¿Quién soy? ¿Con qué recursos internos cuento? Si nosotros empezamos a tener esto claro, esto es la protección mejor frente a, a tener otros que, nos, que están proyectando otras identidades. Y en la familia es complicado porque era en la familia donde inicialmente ¿no? nos abrimos a con esta inquietud quién soy ¿no? y que la familia te dice tú eres ¿no? y te dieron tu nombre, te dijeron tú eres esta persona pero no solo con el nombre y el proceso eh, que nosotros tenemos de armar una identidad es un proceso de creer en mentiras o creer, creer en realidades muy parciales y limitadas. Cuando nosotros vemos o aferramos o realmente nos identificamos con ciertas etiquetas, estamos tomando una parte de lo que somos, una parte de lo que somos, y haciendo que esto nos define, esto es la totalidad de, de lo que somos y a veces estamos agarrando una etiqueta que ni siquiera nos describe quizás en algún momento nos describe o nos describió pero en este momento no así que todo el proceso de reconocer cuáles son las identidades es un proceso de cuestionar la validez de estas etiquetas ¿no? Con, con la confianza de que todas las etiquetas son parciales tenemos potencial ilimitado y además estamos cambiando todo el tiempo incluso en el nivel molecular la persona la configuración que hay aquí física no estaba aquí cuando yo inicié esta palabra esta plática ¿No? ni esta palabra no las células la configuración de la energía en cada, cada molécula, molécula va cambiando. Estamos intercambiando con el medio ambiente, exhalando, inhalando, perspirando, no, tomando agua, comiendo, tomando. Estamos continuamente cambiando la composición física, que es la parte que se ve más como estable y más duradera, más continua, más sólida. ¿No? Los pensamientos, las memorias, los impulsos, las aspiraciones, las decepciones, las emociones, ¿no? la, los pensamientos. Esto es enormemente fluido. Y nosotros tomamos una identidad y en el momento que tomamos una identidad ya no es válida. Porque no es la totalidad de lo que somos. Así que cuando vamos... Uh, en los contextos familiares tenemos una oportunidad excelente de ver, mira la familia armó juegos de identidades y patrones de intercambio de identidades que se enganchan de ciertas maneras en un momento en el pasado y por lo tanto todos somos diferentes y podemos volver a adoptar estas posturas o no y cuando otros se nos acercan en la familia y como nos tratan de cierta manera y nosotros sabemos, es, están tocando mi botón, mi disparo. ¿no? Y yo no tengo que reaccionar así. Yo puedo acordarme que ellos están interactuando con una versión muy vieja de lo que soy. Yo me he actualizado muchísimas veces desde entonces. Incluso podemos tener disponible, por lo menos internamente, Ciertas respuestas internas, definitivamente. Ah, ¿no? Está interactuando con un modelo anticuado de lo que soy. ¿No? Ah, esta persona está estancada en una versión ¿no? muy vieja. Yo ya actualicé muchas veces desde entonces. Esta función ya no, ya no va a funcionar. ¿No? Podemos ten tener como disponible, una confianza de que, pues, no, esto, esto quizás fue relevante, pero desde hace mucho. No, esto, esto, no, esto es una, ya es una broma muy vieja, anticuada. Hay que crear nuevas. No, no, esta persona ya no existe. No, la persona a cual te refieres ya no existe, desde hace mucho. No, no, lo podemos decir internamente, no, y si hay un contexto donde no vamos a estar generando conflicto, y si podemos hacerlo sin agresión, realmente como una invitación de co-crear nue un nuevo contexto. Incluso podemos decirlo ¿no? a un hermano cercano. Oye, esta persona ya no existe, ¿sabes? ¿No? Ya vamos cambiando, ya vamos a actualizarnos. ¿no? Y estas, eh, estas son eh, como eh, herramientas o comentarios internos o respuestas internas que simplemente podemos saber que tenemos algo en que nos podemos afianzar cuando sentimos que, estamos, que la situación nos jala a patrones antiguos. ¿No? Y entre todas las identidades que vemos en la familia, definitivamente tenemos una gran oportunidad de darnos cuenta de muchas cosas de nosotros. ¿Qué es que creemos de nosotros? ¿No? ¿Por qué lo queremos? ¿Creemos? ¿Queremos creerlo? Si no, no es necesario seguir atrapada ¿no? en imágenes que una imagen es algo sólida. Incluso cualquier película tiene que poner ¿no? una serie de imágenes que van cambiando una tras otra, ¿no? porque la imagen es como congelada. No tenemos por qué quedarnos estancados en esto. Y cuando esto es algo que podemos hacer con respeto a nosotros, pero a la misma vez tenemos una gran oportunidad de ofrecer espacio a otros, ofrecer el espacio a nuestros familiares de, de estar actualizadas o de, de ellos mismos seguir cambiando, que lo están haciendo. ¿no? Nosotros les ofrecemos la libertad de estar descubiertos en su nueva versión o de estar eh, conocidos Tal como son ahora y no exigidos de ser como nosotros los vimos antes. ¿Cómo hacemos esto? Y esto realmente es un acto de generosidad. Y es la segunda parte de la tarea para esta semana. Cuando estás con familiares, identifica cuáles son las etiquetas o el rol que tú atribuyes a esta persona. Y dete cuenta que tú llevas una vida recogiendo prueba de que realmente es así. ¿no? Si es una un rol bueno, si es un rol no tan bueno, nosotros con esta función de estar ¿no? filtrando lo que no conforme con la identidad y agarrando lo que creemos que sí conforme, siempre tenemos oh, normalmente Ciertos primos que nosotros vemos como muy exitosos. ¿no? Y esta percepción ya es la base de a veces competencia o envidia o aversión. Ah, pensamos que son muy arrogantes porque son siempre exitosos. ¿no? Y a otros que pensamos que son fracasos. Que ¿no? que no tienen buen empleo, no tienen buena pareja, no tienen recursos económicos, no tienen... No, buen cuerpo, no, que pobrecito, o que no tiene problemas en su vida. Y esa es la etiqueta que ponemos como fracaso. Tenemos todo un rango de etiquetas que podemos ir detectando. ¿Cuál dentro de mí o en el contexto familiar son las etiquetas que nosotros estamos continuamente proyectando en la persona quitándole su espacio de ser distinto y aquí se trata de hacernos conscientes de las identidades que estamos atribuyendo y muy conscientemente esto es parte de la tarea buscar otros aspectos de la persona y conectar con la persona a través de otros ángulos ¿no? si es alguien que tú piensas es como muy o sea, dominante busca otro aspecto de la persona ¿no? quizás es necesitada en ciertos sentidos ¿sí? y normalmente las personas que necesitan imponer su voluntad tienen mucha inseguridad y mucha necesidad o alguien que, que es fracaso o que tú etiquetas como fracaso, busca su generosidad, busca su empatía, busca su tristeza, busca otra cosa que no conforme con esta etiqueta. ¿no? Busca su, ¿no? su esperanza, busca su algún elemento de su bondad. Y cuando interactúas con esta persona, muy conscientemente, intenta interactuar con este aspecto, o teniendo este aspecto presente. Incluso si está otra vez hablando de todos los problemas en la familia, y le pasó esto, y le pasó esto, entonces tú mentalmente... Busca, bu, busca otro aspecto de la persona, pero, porque una persona tiene elementos de todo. ¿Mm? Cuando alguien, si, si alguien la etiqueta es víctima, entonces déte espacio para que, que, que tiene capacidades, que, que es actor, ¿no? que, que, que pone en movimiento otras dinámicas, ¿no? Y esto es una manera en la que creamos más espacio para movernos. Hacemos que este muégano familiar donde todo está ahí pegado y no se puede mover porque todo está ahí como todo enganchado con otra cosa, ya vamos quitando los ganchos y intentamos encontrar la persona en el momento presente tal como es. Y aquí esto forma un tercer elemento de la tarea de regresar al presente. No muchas veces uno va como acordándose de memorias. O sea, ¿Te recuerdas cuando pasó esto? Y esto pasa, pero también como traer a estos momentos sí, pero ahora o sí y ahora o ver la, no confundir la visión que armamos en el pasado con la realidad de ahora. Así esto fue hace mucho, ¿verdad? Sí, pero ahora ya somos así, ¿verdad? ¿No? Mantener como la, ¿no? la en, en nuestra vista, a la vista, mantener la, el hecho de que vamos cambiando. Y ya es momento de actualizar las ideas de lo que somos. Y cuando estamos observando el intercambio entre las identidades, porque siempre hay ¿no? una persona que tiene el rol o la personalidad o la identidad de ser el éxito, requiere fracasos. ¿Mm? Así que alguien que está como tiene eh, este lugar, que a lo mejor no quiere soltar en la familia de ser el éxito, requiere estar generando espacios de fracasos comparando y uno puede salir o ayudar en deshacer un poquito esto cuidando de no interactuar con las otras personas como fracasos y esto no implica sí pero acuerda porque no siempre es fracaso también ha hecho esto si, simplemente salir de este binario ¿no? de este baile, ¿no? y que esta persona tiene otros ángulos, y interactuar con la persona desde completamente otros planteamientos. O sea, si alguien tiene mucho éxito, como todos sus niños han ganado muchos premios, y las personas en la familia que tienen la identidad de fracaso, pues, no, los niños tienen adicción, o tienen, se están divorciando, o... o reprobaron en la escuela no mantener la conversación siempre no tanto en estos puntos de comparación no, ¿No? hablar de desde de, de otras otras actividades que la persona hace su deporte sus hobbies su vivencia ¿No? pero en esta parte inicial y vamos a tener tres eh, una serie de tres reflexiones sobre toda la locura, que son las reuniones y las dinámicas familiares. En esta fase estamos dándonos cuenta, principalmente, ¿no? de la manera en la que nosotros nos identificamos, cómo esto es una idea desfasada de la realidad del momento presente, cómo otros nos identifican, cómo nosotros identificamos a otros estar conscientes de esto para poder empezar a cuestionar y salir y también tener muy muy presente la necesidad de nosotros mismos poder definirnos nosotros nosotros saber quiénes somos y en estos procesos de estar eh, identificando cuáles son los roles un elemento un vertiente que siempre está presente en la división de los roles en la familia es todo el tema de los roles de género y esto es otra eh, otra otro ángulo otra óptica que siempre es relevante y es muy fructífero ir identificando y cuestionando ¿no? quién tiene liderazgo ¿no? ¿Qué tipo de cualidad estamos eh, como haciendo significativo en las mujeres? ¿Qué tipo de elemento de un hombre es lo que agarramos como su identidad? ¿No? Y de preguntar, ¿qué tanto oh, si sí, nosotros eh, en la identidad de eh, de las mujeres, qué tanta la belleza, la actividad, la atractividad, la capacidad de atraer, qué tan atractiva es, eh, que como qué tanto esto hemos hecho que esto forma parte importante de su identidad. ¿no? y si nosotros detectamos esto entonces ya realmente buscar otra cosa que no sea ¿no? Una, un valor completamente ¿no? impregnado con un rol de género que, que, que ya queremos cuestionar ¿no? también podemos ir detectando cuando hay estas conversaciones en la familia qué tanto ¿no? La, ¿no? la voz que, que habla con autoridad, es una voz masculina, qué tanto una voz femenina. Y qué tanto en todos esos juegos, cuando queremos que la gente nos escuche, siendo mujeres, adoptamos maneras de hablar que vemos como masculinos para agarrar ¿no? el micrófono. Esas son algunas sugerencias. Cada quien puede tomar esta óptica y ver qué tanto Estoy tratando a mis familiares en la manera en la que los trato, porque es hombre o mujer. ¿no? Y aquí, conscientemente, procurar conectar con otra, otro ángulo de la persona, otra cualidad que no es una cualidad típica de su género o de nuestra idea de lo que es su género, que esto es género. ¿no? O sea,. Nosotros haciéndonos un poquito más conscientes cuáles son las cualidades que atribuimos o valoramos en una mujer. ¿No? ¿Cuáles son las que valoramos en un hombre? Y cuando nosotros estamos fijándonos en la personalidad de la mujer o de un hombre, un, una mujer o un hombre en la familia, nosotros podemos muy conscientemente reconocer que las mujeres también tienen las cualidades que normalmente llamamos masculinas y los hombres también tienen cualidades que llamamos femeninas y esto es porque somos seres humanos y tenemos el potencial de tener todas las cualidades empatía, compasión, confianza, ¿no? proactivismo, iniciativa autogestión, disciplina ecuanimidad, generosidad, bondad nadie tiene una monopolia, ningún sexo ni identidad de género tiene una monopolia en estas cualidades ¿no? y un Buda, un ser iluminado y despierto, un ser perfeccionado es un ser que tiene todas esas cualidades completamente desarrolladas ¿no? por esto no, un Buda no es un hombre ni una mujer, es un ser iluminado. Es un Buda o una Buda. ¿no? El cuerpo que tiene es otra cosa, pero la mente no es femenina ni masculina. Así que cuando estamos identificando y cuestionando las identidades que encontramos en la familia, no debemos de dejar fuera las identidades de género, que a veces son tan internalizados que ni siquiera llegamos a cuestionarlos. Cuando estamos en reuniones familiares, como la tercera y final tipo de tarea, es de conscientemente cuando estás eh, viendo o hablando con diferentes personas, detecta cómo la manera en la que la ves está como impregnado o, o in, como infiltrado por identidades o roles de género. Y conscientemente enfocarte en cualidades de la persona que no conforman con las nociones como, como congeladas que tenemos de roles de género. Así que con esto tenemos muchísima tarea. Eh, y esto puede ser cuando la, las reuniones familiares son, eh, eh, tocan muchos botones. Eh, puedes eh, volver a pararte en tu práctica espiritual. Ok, ok, yo no estoy aquí para meterme en conflictos o ponerme a hacer, no meterme en más rollos. Yo llegué aquí para hacer una investigación uh -huh. interna para aprender ¿no? cómo se manifiesta la impermanencia en las relaciones, cómo se manifiestan las identidades y los roles, ¿No? cómo yo mismo me engancho, ¿No? y cómo yo me confundo en cuanto a quién realmente soy cuando otra vez estoy en contextos ¿no? anticuados. ¿No? Y a la misma vez de empezar a eh, nosotros mismos identificar qué partes de nosotros, qué, qué partes lastimadas de nosotros por situaciones en el pasado volvemos a invitar a estas reuniones, o quedan traída, traídas a estas reuniones y se abran otra vez porque otra vez la flecha llega a este mismo punto donde inicialmente tuvimos la rita. Y esto, esta parte de las heridas que, te, que traemos a las reuniones familiares sería tema para la siguiente plática. Así que nosotros aquí estaremos, en, mientras ustedes están haciendo sus tareas, nosotros estaremos en este mismo lugar, haciendo diario, diario, diario nuestra práctica. Eh, nuestro retiro es de tres meses las cuatro monjas estamos aquí en este espacio tan hermoso eh, vamos nosotros a estar identificando ¿no? dándonos cuenta meditando en temas como ustedes están intentando como poner en práctica todo Nosotras también aquí en este espacio así que eh, seguimos juntos en este camino en nuestras formas muy diversas y les deseo que el tiempo con la familia eh, sea fructífero para su crecimiento, crecimiento que puedan eh, conectar con el amor original que hizo que, la, que tuvimos vida y que eh, en estas relaciones familiares eh, este elemento de... de eh, protegernos, de cuidarnos este contexto de amor eh, pueda ser lo que prevalece en ese momento y que, que esté muy bien